realmente muy preocupante, tenemos estamos viviendo como en una incertidumbre que no sabemos si el dólar va a estar en 500, si va a estar en 600, si va a estar en 700, si va a bajar, va a subir. Entonces imagínate que a nosotros nos pasan las listas de precios de, de cuando vamos a comprar a Buenos Aires o los proveedores los están remarcando una lista en comparación de la semana pasada de un 15 a un 20%. Entonces, pues, imagínate que con esa mercadería que vos tenés, ¿cómo hacés para, para venderla y después ir y viajar y estoquearte? Es muy difícil. La verdad que vivimos, estamos viviendo eh, unos días que, que desde ayer, que esto es como que ya ahí tocamos ese tope de, de, de casi los 500 pesos. Eh, estamos muy, muy, muy afligidos, con, con mucha preocupación. Estamos, estamos viendo que bueno, por ahí decís qué va a pasar, tenés mucho miedo, decís me voy a fundir, voy a tener que cerrar el negocio, cómo voy a hacer para sostenerme. La verdad que bueno es muy lamentable lo que se vive en el país. Nosotros a través de, de la Cámara de Comercio vamos a tratar de hablar con el Ministro de Producción, con, con Ariel Lucero, a ver qué, qué tipo de, de herramientas podemos crear, qué tipo de solución, a ver si podemos ampliar un poquito más estos cupos de estos créditos que tenemos a través de producción para, para el área comercial, a ver si, bueno, teniendo un poquito de este crédito y sabiendo que tenés un año para pagarlo, bueno, vos más o menos te vas como estoqueando un poquito más, pero bueno, hoy en día eh, la verdad que, que el comercio está bastante complicado. ¿Cuántos han cambiado los precios de la semana pasada a esta en el departamento? Es lo que te decía recién, a nosotros nos han pasado listas nuevas de algunos proveedores, no son todos, no, pero algunos proveedores que tenemos y los pasan listas de una suba en una semana de un 15 a un 20%, o sea, sin contar las subas que venimos arrastrando durante estos últimos cuatro o cinco meses, ¿no? que nosotros venimos con una suba muy importante. Entonces, si vos haces un, un sumatorio de todas estas subas que, que vos estás teniendo, estás hablando de casi un 180%. Es un número que, bueno, los aflige mucho y los preocupa mucho. O sea, ¿qué quiere decir que un pantalón que vos te comprabas el año pasado, que lo encontrabas en 7 mil, 6 mil, eh, 8 mil pesos, hoy lo estás encontrando en 18 mil pesos, 19 mil pesos?